¡Hola! Te saludo a través de este tu canal de manualidades Mundo Rosy. Soy Rosalba López y en esta ocasión traigo para ti este lindo oso básico que podrá lucir tanto en Navidad como en cualquier época del año. Solo es cambiarle el adorno. Te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones, así no te perderás ninguno de mis videos y que a este video le des me gusta, lo compartas y me dejes un comentario. Empezamos el tutorial. Dentro de los materiales tenemos sovetina café, sovetina beige, un par de ojos, nariz, moño navideño, hilos resistentes y el algodón. Como herramientas vamos a utilizar agujas y alfileres, pegante, tijeras de papel, de tela, marcador y bolígrafo, igualmente papel para los moldes. En la suavetina beige vamos a cortar el cuerpo dos veces, las patas o extremidades inferiores cuatro veces, el brazo dos veces y esta parte superior la vamos a cortar en dos veces, la cabeza dos veces y las orejas solo dos veces. En la suavetina beige vamos a cortar el ensanche de la cabeza una sola vez. Y en la suavetina café vamos a cortar la parte inferior del brazo, que es la parte interna, dos veces. Las plantillas de las patas inferiores, dos veces. Y las orejas, dos veces. Vamos a tener en cuenta lo siguiente para coser las piezas. Acá ya he cosido las patas a máquina y vamos a coser a mano lo que es las plantillas. Entonces vamos a coser la plantilla a cada una de las patas vamos también a coser lo que son las manos la parte interna de estas, en una de las partes de los brazos y luego vamos a coser ambas partes vamos a coser las orejas una parte café y una vez, y también vamos a coser el cuerpo teniendo en cuenta que vamos a coser primero la pinza inferior porque por la pinza superior vamos a rellenar primero la inferior bueno con los brazos entonces Hemos cosido ya las dos partes, pero solamente en los extremos y hemos dejado una pequeña abertura para poder por allí rellenar. Hemos cosido todo alrededor y por esta aberturita vamos a dar vuelta al brazo y vamos a introducir el relleno. Es muy sencillo, simplemente es voltear la labor e introducir por allí y no se nos va a quedar notando por dónde hicimos el relleno. Teniendo ya el bracito relleno entonces vamos a cerrar muy fácil utilizando la puntada escondida que es simplemente realizar una puntada en un ladito y una puntada al otro ladito luego surcir y nos queda unidas, nos quedan unidas perdón, las dos partes entonces puntada arriba, puntada abajo y al final es surcir Recuerden unirse al canal, darle me gusta al video, dejar un comentario, compartirlo y muy importante activar la campanita de notificaciones para que se sigan enterando de los próximos videos. Entonces ya que hemos hecho esto, rematamos y miren así nos queda cerrada la costura. Bueno, la patica ya les había dicho que la había cosido alrededor a máquina. Ahora vamos a pegar la plantilla para lo cual es muy importante sujetar cada extremo uno a la parte trasera, otro a la parte delantera, para tener mayor comodidad y que esta no se nos mueva, y coser alrededor. Vamos a coser entonces utilizando la puntada de filete alrededor, uniendo la plantilla a la pierna. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en mi página Mundo Rosi en Facebook, en Instagram, Mundo Rosy-Rosualba López y acá en YouTube. Una vez hayamos cosido la plantilla a la pierna, entonces vamos a hacer una marca en la parte superior. Vamos a marcar y vamos a cortar para poder entonces por esta abertura dar vuelta a la piernita y hacer el relleno. Cortamos y volteamos y rellenamos. Nos queda de esta manera. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con los bracitos. Vamos a cerrar con la puntada escondida. Que es una puntada a un ladito y una puntada al otro ladito. Luego surcimos y nos queda listo cerrada la piernita. Acá en su canal de manualidades Mundo Rossi pueden encontrar diversos videos para todos los gustos. Sobre todo hay muchos videos de tipo navideño para que tengan en cuenta también para este año ustedes aprender y monetizar tenemos acá el cuerpo el cual he cosido como les he dicho a máquina pero estas pinzas las he cosido a mano entonces primero la pinza inferior y por la pinza superior que no he cosido aún aprovecho, hago el relleno y ya me dispongo a cerrar el procedimiento es el mismo que hemos utilizado para las manitos de los brazos y para cerrar las paticas vamos a utilizar puntada escondida y así nos quedan todas nuestras piezas ya listas tenemos acá el cuerpo las paticas que están enfrentadas a las aberturas y también tenemos acá los brazos cuyas manitos también están enfrentadas de igual manera tenemos acá las orejitas las orejitas las hemos cosido Alrededor, esta la he cosido a mano, damos la vuelta, acá tengo la otra y lo que vamos a hacer ahora es que haciendo un remate inicial vamos a pasar puntada de ilván y vamos a hacer un pequeño surcido para darle mayor gracia a las orejitas. bueno ahora lo que vamos a hacer es que ya les había dicho cosí esta parte inferior de nuca hocico abrimos esta pieza y tenemos acá el ensanche entonces vamos a tener en cuenta de unir derecho con derecho y en las mitades de cada pieza vamos a ir cosiendo muy cuidadosamente vamos a dejar estas dos pinzas sin coser obviamente no podemos pasar cosiéndolas y vamos a llegar hasta el final de esta manera esto lo vamos a hacer en ambos lados entonces miren lo que les decía que íbamos a coser este ensanche a los dos laterales efectivamente así lo hemos hecho y miren cómo ha quedado hemos cosido de nariz a nuca y ahora lo que vamos a hacer después de coser pues el ensanche es abrir estas pinzas y antes de cerrarlas vamos a aprovechar y acá vamos a colocar las orejitas que ya les hemos hecho un hilvan y las hemos surcido un poco entonces ahora resta es coger una bojita con hilo resistente y pasarle unas costuritas a mano para que nos queden muy bien pegadas las orejitas teniendo en cuenta que la parte café va hacia la parte delantera entonces, no olviden siempre tener a mano hilo resistente porque acá se hace gruesa la costura. Entonces, necesitamos que estas orejitas nos queden pegadas muy finamente. Bueno, nos disponemos ahora a rellenar de algodón la cabecita, pero miren cómo nos ha quedado de bonitas las orejitas pegaditas en las pinzas que teníamos tanto en los laterales como en el ensanche, hemos aprovechado y en esas pincitas que le dan mayor eh, volumen, digamos, a la cabeza, hemos aprovechado para entonces pegar allí las orejitas. Llenamos con algodón, rellenamos todas las partes que nos quede bien, rellena la cabecita y... Para cerrarla vamos a utilizar la puntada envolvente con hilo resistente. Vamos a cerrar la cabecita y miren cómo nos queda de redondita y de bonita la cabeza del oso. Ahora ya nos disponemos a pegar todas las partes del cuerpo. Tengan en cuenta que el cuerpo tiene un lado más recto y otro más curvo que es la barriguita. Vamos entonces a pegar las patas, tengan en cuenta que esa abertura debe ir contra el cuerpo, lo mismo la otra y lo que vamos a hacer entonces es con hilo resistente vamos a tener en cuenta acá miren la, la pinza para ubicar la piernita y les decía que con hilo resistente vamos a hacer la puntada escondida, vamos a hacer puntada en la pierna y puntada en el cuerpo. La idea es que esta costura la hagamos dos o tres veces. La primera vuelta se nos puede dificultar un poco, mientras agarramos bien la patica del cuerpo. Pero con despacio, con tranquilidad, vamos haciendo las puntaditas y ya luego la otra costura va a ser muy fácil. De la misma manera vamos a pegar la otra pata y las extremidades superiores o brazos. Tenemos aquí ya las extremidades pegadas al cuerpo y solo nos queda faltando pegar la cabeza, pero antes la vamos a decorar. Acá en la parte superior donde va pegada la nariz, vamos a hacer una costura, una puntada más bien de remate. Da un poco de dificultad en este momento, me da dificultad porque aquí confluyen varias costuras y la quiero hacer precisamente en toda la puntita de la nariz. Vamos a hacer, les decía, una puntada de remate, porque luego este hilo lo vamos a llevar hacia abajo y salimos acá en todo el centro con la aguja. Llevamos este hilo hacia la parte inferior y volvemos a salir en la parte superior donde va la nariz. Ponemos especial cuidado porque yo en este momento este hilo lo tengo doble, entonces lo debo cuadrar que me quede muy bien organizado. Rematamos y ya nos queda listo para pegar la nariz. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es a marcar según nuestro gusto donde queremos que vayan los ojos. Marcamos y tomamos una aguja enhebrada en hilo resistente. Empezamos en uno de los ojos haciendo un remate inicial y desde allí nos vamos a ir atravesando la cabeza hasta salir al otro ojo. La idea es crear las hendiduras donde van los ojos, es una hendidura muy leve, jalamos muy poco pero esto lo hacemos en dos o tres veces para que nos quede firme dicha hendidura. Cuando tenemos ya las hendiduras de los ojos, entonces nos disponemos a pegar la cabeza con el mismo método, puntada escondida, una puntada en el cuerpo y otra en la cabeza, esto por dos o tres veces. Y a quienes están viendo este video, en este momento les pido el favor de darle un me gusta, dejar un comentario y por qué no compartirlo con sus amigos y familiares. También activar las notificaciones desde la campanita, para que cada vez que haya un nuevo video de Mundo Rosy, ustedes no se lo pierdan. También suscribirse al canal y de esta manera estar muy atento a todo lo que en este canal se publique. Y terminando ya nuestro oso básico navideño, vamos a ponerle su moño. En este caso un moño navideño, el cual lo pueden colocar de frente o de lado. El moño está sujeto con un chelín y en la parte trasera podemos hacer un entorchado para dejarlo allí fijo. Cortamos los excedentes y como ustedes verán ya nos queda listo nuestro oso adornado, solo faltando por colocarle los ojos que lo vamos a hacer con un puntico de pegante en cada hendidura. Recuerden que las hicimos con hilo resistente primero. Y vamos a pegar entonces allí cada ojito. Y ya luego entonces terminamos pegando la nariz. Pegamos los ojitos. Y ya solo nos resta por colocar pegante en todo el extremo donde hicimos nuestra costura y dejamos nudito. Colocamos suficiente pegante. Y colocamos la nariz. De esta manera hemos terminado nuestro oso navideño. Básico. Miren cómo queda de bonito. Espero que sea de todo su agrado. Y así hemos concluido este lindo oso básico navideño. Seguro va a ser del agrado de ustedes porque si le cambian el adorno será un lindo adorno para cualquier época del año. Recuerden seguirme en Facebook en mi página Mundo Rosy, en Instagram Mundo Rosy Rosalba López en mi canal de Telegram, Mundo Rosy por Manualistas Creativas, también seguirme en este, mi canal, por supuesto, de YouTube y en los comentarios, en el primer comentario fijado y en la descripción de este video, van a encontrar mi enlace a WhatsApp y los moldes de este lindo proyecto. Las espero en el próximo video.